Hola, buenas tardes. Eh, estamos acá en la Feria de Colombia Plus 2018. Uh, este año tenemos la oportunidad de estar presentando junto a nuestros representados Itochu Plastics, Mitsui Chemicals y Curarai, una serie de productos y materiales que están pues, en boga de todos, que son, como son los materiales de alta barrera. Y eh, hoy casualmente estuvimos dictando una conferencia eh, sobre la parte de reciclabilidad y medio ambiente que está en boga de todas las personas hoy en día. Um, eh, los señores de Itocho nos estuvieron conversando un poco sobre lo que es eh, la guerra comercial de China y Estados Unidos y cómo eso ha influenciado el mercado latinoamericano, ya que todo lo que no se puede exportar a China está llegando a nuestra región por los altos aranceles que hay en, hay en China. Los señores de Curaray nos estarán hablando sobre los empaques de alta barrera, y cómo eh, lograr involucrar estos materiales y sus recuperados en otras estructuras y poder eh, mejorar el tema de desperdicios y materiales que están eh, excedentes y se puedan reutilizar en el mercado. Eh, tenemos también a los señores de Mitsui Chemicals con sus adhesivos y los materiales eh, que son, se utilizan como compatibilizantes para aplicaciones de reciclaje también y las coextrusiones de diferentes materiales. Uh, todos estos temas están bajo nuestra página web www.acg.com.co. Muchas gracias.